Ha, ha, ha. ¿Qué pasó, Escúchalo, gente? ¿Qué pasó, loco, mi la gente? ¿Qué canas calari? Vandalismo Escúchalo, loco Escúchalo, se. Se. Se. sos budaris ahí en yeah. la calle Alberry Rivera Paira. es vandalismo que lo que el nombre de tu partido y una diana en la pared hacemos rap agresivo para responder porque no nos queda otra que saltarnos la ley lloverán las piedras no sabéis dónde los metéis tenemos barcelona ardiendo para pasarnos bien la voz de un pueblo no se puede contener podéis encarcelarnos seguiremos insultando al rey le daremos fuego hasta que arda Oleadas de chavales liando la parda Los palos dados nos han dejado marca y sembrado miseria, ahora toca cosecharla Vais a comer la rabia que llevamos dentro Esto es un alegato, llámalo enaltecimiento Alegoría de la rebeldía en nuestro tiempo Es lo que traigo, vandalismo, sentimiento